Os vamos a enseñar los ejercicios que le hacemos a Violeta porque, bueno, como sabéis, ella tiene una serie de limitaciones ¿no? que es, pues, bueno, lo primero esta mano, que la tiene así. Luego, las articulaciones las tiene como muy laxas, estas. Y aquí la postura que tiene a la espalda. Bueno, en general, necesita bastantes ejercicios para conseguir caminar. Entonces, la férula, cuando vamos a hacer ejercicios, se la quitamos y hacemos este tipo de cosas. Pues, a ver, primero, ella tiene que a apoyar así. ¡Oh! Esto es un gran logro, parece que no, pero <ríe> esto ha lleva mucho trabajo. Pero vaya, mira, está muy O si sí, va a explicar, pero no hace falta, lo no está haciendo ella. Perfecto. Mira, mira, mira, cómo anda. ¿Ves? Lo único que pues que delante, como no puede apoyar ahí, aún no tiene fuerza y no sabemos si lo conseguirá. Pues con bueno, esto yo lo voy simulando así, un poquito. Y veis, veis, veis. ¡Wow! Impresionante. Ella tiene que ir a... Ver. La, la, al principio ella no tenía aquí eh, capacidad de, de coordinar, no, no, como que no sentía al final, no, la, la La información no llegaba bien. Entonces ahora digamos que está aprendiendo a moverlas, ¿ves? ¡Wow! Impresionante. Vamos para acá, espera otra vez. ¡Qué <risa> nota. Pues eso, mira. Entonces, este tipo de ejercicio luego hacemos otros, ¿vale? Pero este es el más, el más importante. Así, entonces muy bien, Un poquito a poco ella andaría así y esto así no Ahora, muy bien, de atrás ella tiene que ir moviéndose y tiene que ir cogiendo fuerza y coordinación tiene que ser capaz de aguantar el peso y desplazar las piernas mientras va andando muy bien, está también así wow, ayer esta no era capaz de moverla muy bien muy bien Está haciendo súper bien Bueno, pues le puede ayudar poco aquí con lo cual ayuda su buena mano con esta este un poquito solo con hacer un poquito el balance que ella haría de cuerpo le permite poder moverlo ¿no? entonces poquito a poco ya va cogiendo fuerza aquí también tiene que coger fuerza porque esto tiene los hombros muy hundidos es ella en realidad digamos que ella si la suelto se queda muy hundida pero ya tenía que estar como así más erguida para que el cuerpo se levante suficiente para poder mover las piernas. Muy bien, wow, impresionante, <risa> otra vez, y poco a poco ella va cogiendo la, la coordinación y la movilidad, luego también otro ejercicios que hacemos es, para que lo veáis, ella esto tiene que ser capaz de ponerlo como esta mano, entonces, espera voy a así un poquito así. Entonces, vamos, cuando está un poquito más caliente, ahora no, pero lo vamos forzando un poquito y le vamos forzando el apoyo así, un poquito, a que ella lo apoye sin rotar, así, sin rotar, estaría, así un poquito, entonces ella tiene que sujetar ahí y forzando un poquito aquí, haciendo un poquito de palanca, que es la. para forzar la postura que ella tendría, y el resto del cuerpo lo está apoyando ella, o sea, se está sujetando ella. Y poco a poco para que coja la postura y se fortalezca aquí todo lo que hace que esto no esté así como tan laxo. ¿Verdad? Y por lo demás, pues bueno, también hacemos ejercicios... Mira, este... Vas a tumbarte. Te voy a tumbar con mucho cariño para que no te asustes. Sí, sí, sí, sí, Muy bien. Pues, por ejemplo... Esta la, la que pertenece al principio, hace dos días, la hacías así no reaccionaba. Ahora, cuando la aprietas, ni llega hace falta. Solo cuando tocas así ves, esto es súper importante porque te está llegando la, la información de que tiene la, bueno, lo que se llama la propriocepción. Entonces eso es fundamental para que ella pueda caminar porque si no, no le llega la información al pie ni del pie al cerebro y no es capaz de moverlo. ¿Eh? También hacemos así rotaciones. Uh -huh. A la unidad, para la movilidad, para la fuerza. Y mira qué carita. Y... Bueno. Son muchos ejercicios. Se he hecho un resumen para que no sea un vídeo de 15 minutos que duraría cada sesión. Y luego ya le ponemos la férula y ella, pues, ya fortalece el hombro y ya se acostumbra a estar de pie. No sabemos si podrá estar con o sin férula. Así que, bueno. Lo hacemos toda la vida. Y ahora voy a enseñarles cómo te levantas. ¿Cómo te levantas? ¡Cómo te levantas? ¡Guau! Impresionante, impresionante. Y ahora, ¿quién es la más Bonita de un mundo? Violeta, Divis. ¿sí? Pues nada, vamos a seguir con los ejercicios. ¿eh? Y vamos a ponernos muy fuertes y muy buenos. Vamos a ganar un montón de coordinación, de coordinación. Luego me decís en los vídeos que no para de besarla, pero es que... <risa> Es muy difícil resistirse, es muy suave, es muy cariñosamente, Y me hace así. No reacciona mucho con el entorno, la verdad, todavía. Pero cuando le doy besitos, hace esto. Y es difícil resistirse.